Alcadio Benítez Alvarado se presentó este jueves ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para presentar querella contra un joven solo identificado como el chamán, que le propinó varias heridas con arma blanca. Hecho registrado en la comunidad Camino al Medio, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba eh, hablando con un amigo mío, entonces es inválido, supuestamente, di que el inválido, él llegó, porque a mí me dijeron que, que se hace, entonces él llegó en la silla de ruedas. entonces yo le hice el favor de cruzarlo para la calzada cuando yo le cruzo para la, para la calzada entonces me quedé hablando con el amigo mío entonces cuando me quedo hablando con el amigo mío que le hice el miñón, le hice el miñón la leña ahí. entonces cuando me estoy hablando con el, el amigo mío entonces ahí después me llama y ahí mi mito me da le tocar me da la puñalada a él. sin a mediar y po pues, nada, sin hacer nada ¿Ustedes se conocían? No, yo no lo conozco y no sé quién es ese tipo yo no sé, es un tal chamán pues yo no sé quién es ¿Te entiendes? Él me dio la puñalada, pues dámela. ¿Me entiendes? Yo no, nunca he tenido roce nunca he tenido problemas con él. ¿Logró despojarlo de alguna pertenencia? No, nah, no, no, eso sí no, eso sí no, él me dio la puñalada. Exige a las autoridades el apresamiento de su agresor, pues a la fecha desconoce los motivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.